Hola hola a toda mi gente de Historias Animadas Hoy eh, les vengo a contar una historia eh, Esta historia les va a encantar Esta historia se llama Casa de Vampiros Y dice así Holly es una pequeña niña vampiro Sus padres fueron sepultados con ajos a manos de un enemigo Esta niña, ahora huérfana, en busca de un hogar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 se tropieza con todo y cae nuevamente. Le suplica a Holly que no lo mate. Sus palabras y su llanto se interrumpen por el trozo de madera cruzando su corazón. Espero que esta historia les haya gustado. Espero que le like a este video, que se suscriban a este canal. Y bueno, cuéntenme en los comentarios si les gustó esta historia, si no les gustó... ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustaría que hubiera hecho Holly? Eh, cuéntenme si ustedes eh, en, el, en, en los zapatos de Holly, en la posición de Holly, ¿Dejarían vivir a este, a este hombre? Cuéntenmelo aquí debajo en los comentarios. Y bueno, pues eh, suscríbanse a este canal. Y bueno, no es más. Entonces, nos vemos en otra historia animada